sigue mis pasos para iniciar sesión google de forma segura lo primero que vamos a hacer es vincular la cuenta google al teléfono móvil para ello sigue mis pasos en ajustes nos vamos al apartado google y entramos a cuenta de google buscamos la opción de usar otra cuenta o añadir otra cuenta esperamos a que cargue y a continuación para el vídeo y introduce tu correo y tu contraseña Clica Acepto y tu cuenta Google ya está vinculada a tu teléfono. Hay dos métodos, elige uno de ellos. El primero es este, configurar el inicio de sesión dos pasos. Para ello, clica y dale a Empezar. Introducimos la contraseña Para mí. Introduce tu número de teléfono y clica Siguiente. Te llegará un SMS a tu teléfono móvil con código, introdúcelo en el ordenador y clica Siguiente. ¡Ha funcionado! Para finalizar, pulsa Activar. Aquí tienes más opciones para configurar. Otro método es el inicio de sesión mediante tu teléfono móvil. Métete en Usar tu teléfono para iniciar sesión y clica en Configurar. Párame. Introduce la contraseña. Verás tu teléfono en pantalla. Si te aparece un error, tu teléfono no es compatible. Utiliza el anterior método. Sigamos. Si el correo es correcto, clica Siguiente. Verás en pantalla de tu móvil la parte derecha del vídeo. Clica en Configurar bloqueo de pantalla y dale así. Todo listo. Clica en Activar y hemos terminado. Recuerda que si quieres que todos los teléfonos que tienen esta cuenta vinculada utilicen este método, pulsa este botón y dale a Activar. Muchas gracias por ver el vídeo. Aquí te dejamos nuestro correo.